Porque mi paz es muchísimo más importante que perder mi vida Siendo infeliz al lado de quien ya no me ama de quien ya no me ama Eres el amor de mi vida Y créeme cuando te digo que lo que menos quiero Es decirte adiós y perderte para siempre Pero tú me dejas constantemente Cada vez que me ignoras aún estando a mi lado me dejas cada vez que me rechazas me dejas cada vez que me desprecias con tus acciones o palabras me dejas cada vez que minimizas mis emociones me dejas cuando no eres responsable de todos tus actos me estás dejando me estás dejando cada vez que necesito de ti y tú no haces nada, aunque podrías hacer mucho. Me estás dejando cada vez que lloro mientras te pido que por favor cambies. Y tú no haces nada. Me estás dejando cada vez que vuelves a cometer los mismos errores de siempre, aún sabiendo lo mucho que me lastiman, aún sabiendo lo mucho que me hieren. Perdoné todas tus faltas, tus errores, una y otra vez. Y justo ahí empezó el problema, porque yo acepto que todos somos humanos y que cometemos errores, pero lo que sí me estoy dispuesta a aceptar es que esos errores se vuelvan costumbres, se vuelvan hábitos, aún sabiendo cuánto me lastiman, aún sabiendo cuánto me llevan. Y si hoy te digo adiós, no, no es porque ya no te ame, sino porque, aunque me invente mil motivos por los cuales seguir luchando por nuestra relación, por ti y por mí, para mi buena suerte, un buen día la razón me hizo tomar asiento y me explicó que no eran suficientes para seguir luchando por alguien que no me ama, por alguien que no quiere estar a mi lado. ¿Y sabes? En ese momento ocurrió algo extraordinario, porque también entendí que nunca pedí demasiado tan solo se lo pedí a la persona equivocada tan solo se lo pedí a alguien que no estaba dispuesto a jugársela por mí entendí que me exageraba cuando te hablaba de mis emociones de cómo me sentía entendí que no era una persona dramática cuando te explicaba cuánto me dolían tus acciones cuánto me dolían tus palabras y al final no imaginas ¿Cuánto amor me cuesta decirte adiós? Porque duele, duele tener que decirle adiós a alguien que amas, pero aún así todo ese dolor no se compara para nada con el dolor que tienes que vivir diariamente si decides quedarte al lado de alguien que no te ama. Y lo peor, para el resto de tu vida. Porque lamentablemente no se puede cambiar la actitud de nadie. Y muchísimo menos la actitud de quien no ve ningún problema, ningún error en las cosas que está haciendo mal. Y así eres tú. Y es por eso que hoy estoy dispuesta a decirte adiós y perderte para siempre. Porque mi paz es muchísimo más importante que perder mi vida siendo infeliz al lado de quien ya no me ama. Sin duda, hoy poder decirte adiós. Y dejarte ir en paz es lo mejor.